Las cosas van a, van a mejorar para combatir la delincuencia, parte del que La policía cuenta con la tecnología, con el personal, el esfuerzo, la dedicación, la preparación, para, no solamente para prevenir, sino que también cuando se producen hechos, dar una respuesta rápida.